Madre mía, que se nos queda ahí, Straum. Se nos queda, lo perdemos. Hola, amigos del canal Random. Sé que hoy miércoles quizás estabais esperando un Películas Horribles, pero gracias a YouTube la palabra horrible no se puede utilizar, así que... Podréis ver el nuevo vídeo en la descripción en el nuevo canal, en Canal Random Cine. Vamos a hablar de Ape vs. Monster. Vale, la versión fake de Godzilla vs. Kong que nos ha intentado colar a Silum, ¿vale? Lo tendréis en un link en la descripción que va a Canal Random Cine. Os hemos puesto el link con antelación a todos los que veáis... El... Para que todos podáis ver el vídeo en exclusiva, todo todos los que os paséis a ver este vídeo que lo veáis en exclusiva. Son carteles diseñados en Ghana, son carteles africanos, y bueno, lo novedoso de hoy va a ser que Sraun no ha visto ninguno de estos carteles y se los voy a poner para ver qué le parece. En Ghana, por el motivo que sea, no se pueden poner los carteles originales, ¿vale? Entonces lo que hacen es contratan un dibujante, él ve la película y dibuja el cartel un poco... Con lo que ha entendido, ¿vale? Yo sí que es verdad que he visto algunas, pero Pepe ha seleccionado cientos que tiene y me va a poner unas cuentas que yo no he visto. Vale, a ver qué te parece. <risa> te voy a poner... Mira. Esta, la de cujo. <risa> <risa> bueno, puta... <risa> Vamos a ver... Ah, vamos a ver, igual yo tengo mala memoria ¿Pero Cujo no era un San Bernardo? Eh, oye, ¿no recuerdo si era un San Bernardo? ¿O, o, o qué perro Esto es un era, Cocker Spaniel yo... Sí, esto es un Cocker, ¿Pero Cujo era un San Bernardo? No me acuerdo qué raza era, porque la vi hace muchísimos años Pero bueno, no tiene que... Bueno, aparte del cuerpo está totalmente deformado Cujo es un ¿no? San Bernardo Está en Gogel, lo podéis ver Cujo es un Google. San Bernardo, o sea, han puesto mal la raza del perro <risa> Oye, pero esta mujer parece como si llevara un kimono, ¿no? Y esto un peinado oriental o algo, ¿no? O una peineta rara. Y el niño parece el de la noticia del terrore. ¿eh? Pero vamos a ver. O sea, vamos a ver. Eh. Hostia, no pe sé. pero... ¿en serio esta persona ha visto la película? Oye, que lo mismo era el perro que tenía el pobre hombre o yo qué sé. el único que sabía dibujar. Vete tú a saber. Yo solo, solo sé dibujar un perro y todos los perros son iguales. Oye, me parece maravilloso. Eh, qué forma de, de, de que la gente no vaya al cine. ¡Venga, dale otra! Pero bueno, va, vamos a ver qué te parece esta de aquí. Mira... Blackwater. <risa> <risa> ¿Qué película es esta, Blackwater? Eh, bueno, pues... Yo no la he visto, pero entiendo que es de, de un cocodrilo, ¿no? Ah, vale, pero que no es ninguna comercial por alguna traducción. vale Vale, vale, vale. bueno, a ver... Eh, tenemos una señora eh, gritando ahí con la pistola para el aire. Además se llama Name Video, o sea, nombre del vídeo. Y me encanta la cantidad de miembros despedazados que hay por todas partes. Sí, todo cortado, vamos, con una precisión quirúrgica, ¿eh? Sí, pero la proporción es un poco... Mmm, porque si ves justo al lado de la cabeza del cocodrilo hay lo que parece ser una mano, ¿vale? Que tiene el mismo tamaño que el torso que hay abajo a la derecha. El sí. cual está más cerca incluso de, de la cámara, por así decirlo. Bueno, es que la perspectiva en áfrica no se lleva. Dale otra, Pepi. Esto tiene que ir rápido. Venga, más tiburón. Bueno, en este caso. <risa> Esta... <risa> ¿Por qué, ¿Por qué estabas mal muerto? <risa> bueno, a ver. A ver, es un poco raro, ¿vale? También la perspectiva es un poco extraña. A ver, esto es claramente es la de Batman del 60 y pico, de los 60, la del spray anti-tiburones. Sí, las escenas sí. que está Batman colgado por la escalerilla esa del helicóptero y se empieza a pegar con un tiburón y saca su spray anti-tiburones. Pero Y vemos que muertos en el agua está el pingüino y Catwoman, ¿no? Sí, y Batman lleva anillos... <risa> Como un gangsta... ¡Ja, <risa> ¿Pero por qué más lo han cortado por la mitad? No entiendo. tío. Hostia, yo no sé qué película habrá visto este pero... hombre. Ojo, que el Joker tiene que ser un vampiro porque tiene... fíjate que tiene sangre. Oye, ¿y el notas que hay detrás con la escopeta? No tengo ni idea, pero... Sí, pero... hostia, hace, hace más que el resto, eh. Pero está disparando al tiburón desde atrás y le está dando por delante. ¿Será que el sí, agujero lo, la... lo atraviesa, no? La herida está aquí, claro. quiero entender. Hostia, tío, esto... Decías que no se podía superar, cujo, esto es mejor, esto es una maravilla. ¿Qué? Madre mía. Eh, bueno, ¿Qué eh, Va a ser difícil superar <risa> entonces. A ver, esta. Mira, esta mira me das, esta. me das, pepinelo. Bueno, ahí <risa> está. <risa> espera, espera, espera, hay demasiada información aquí. A ver, sí. eh. lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, el calvo no es el malo de la segunda. Exactamente, ¿No es el sería mola ram, exactamente. ¿Qué hace? Faltaría aquí, pues, pues eso, los puntitos rojos en la cabeza tal y cual. Pero Esto que... de deslizándose también de... entiendo que es de la segunda. De... Ha mezclado, ha mezclado dos películas en una. Lo del ídolo es de la primera. Indie, eh, claro, de, de de la... Serpiente puede ser de cualquier película de Indiana Jones. Pero es que es una amalgama de, de, de, de la primera y de la segunda película que, que, que no, no entiendo. Porque si me dices Indiana Jones así como concepto, pues entiendo que me salpiques elementos de las tres. Pero es eh, en busca del arca perdida. No sé, no querría dibujar alemanes, vete tú a saber. Era muy difícil, porque tenían un uniforme y dice, pues mira, un calvo. Un que calvo más fácil que hago así, es redondo ya está, ¿eh? No me complico la vida. Y luego la gente allí, tío, paga la entrada y no sale en plan, pero que esta portada es falsa, ¿qué ha pasado aquí? yo creo que, que saldrán contentos, porque ven esto y dicen, ofu. Y luego entran y dicen, oye. Era mejor, ¿Qué? era mejor. Era mejor que el cartel, eh. Será? No, nos podríamos no haber sé. documentado un poquito más, pero. ¿Qué más da? ¿Para qué? No. Sí, estamos aquí para pa reírnos. Dale otra, dale otra. Esta, mira, sí, venga, Planet Terror. Planet Terror, la de Robert Rodríguez. ¡Ah! <ríe> <ríe> ojo, ojo, la metralleta. Ojo. Este hombre no ha visto un arma en toda su vida. A ver, la, la metralleta, bueno, es una metralleta que tiene como 8 cañones a la vez. Y, y eh, ojo, y mira. Tiene... tiene Mira telescópica para apuntar. Bueno, a ver, dentro de lo que cabe, pues solo tiene. Solo tiene el dibujo horroroso y la metralleta con ocho cañones ¿eh? con mirilla telescópica bueno, y, y, ¿y bueno, estos son relámpagos ¿o qué son estos? rayos truenos una tormenta para darle un poco más para no dejar el cielo vacío no para darle un poco más de fuerza ¿no? pues hay otra hay otra versión de esta película de la misma sí. porque esto es del videoclub peace sí así que vamos a poner la otra versión que hay por aquí a ver cuál te gusta más Eh, ¿Qué, qué Mira, coño de... es esto? Vale, le falta la pierna, le ha puesto una metralleta Que es un poquito mejor, al menos la chica es morena eh, En eso vamos, sí. vamos a Le falla algo. la perspectiva En el cañón de abajo, ¿no? O sea, esto está de perfil, pero esto tiene o es, una, es una metralleta que tiene dos cañones Uno para cada lado, ¿no? ¿Puede sí, ser eso? Claro. Será eso? Pero ese tuerto, es que no me acuerdo No la tengo fresca la peli, no me acuerdo Ni ¿Quién es ese, ese tuerto pero, del machete? Eh, pero que lleva colmillos O sea, es un vampiro con machete tuerto y la hoz esa que aparece por el lado, el cuchillo. No sé, ese. Los, chicos, los chicos del maíz. Los chicos, o no sea, es. Eh, Jason. Eh, vampiros. Un tío partido por la mitad. Este ha dicho: Bueno, cosas. Eh, Planes terror. Vamos a poner cosas de terror. Un tuerto con un machete. O sea, es una especie de mezcla de. De Jason. Con Samuel L. Jackson. Con Drácula. Con los chicos del maíz. Todo mezclado en el mismo personaje. Joder, la proporción. <risa> sí, mía. sí, bueno, la proporción. No vamos a, no vamos a entrar en eso. Pues venga. Vamos a, vamos a meter a Van Damme. Van Damme, venga, Van Damme, ven. ¿a quién no le gusta Van Damme? Kid ¡ojo! Oh, el tamaño de la cabeza. ¿Tú te acuerdas de Beetlejuice? Claro. ¿Eh? El cuerpo y la cabecita. ¿Pero por qué? Hombre, no sé, a un puño de estrellas norte se le, mm. se le puede asociar, ¿no? Pero si sí hay una portada que es similar, ¿vale? Y bueno, aquí con los cristales, esto sí pasa en la película, así que al menos... El fondo sí, el fondo no se lo han currado absolutamente no, nada, no, no. le han puesto colores random. Han tirado un bote de acuarelas y como ha quedado. Y ya está, y Kid Buzzer, y si te fijas, sí, han intentado pues reproducir mejor la cara que el resto del cuerpo. Lo que pasa es que cuando se han ojo. dado cuenta han dicho, ojo... Ojo, ¿arreglarlo para qué? Que bueno, la, vale, la perspectiva que los puños estén más al frente y que se vean más grandes, vale... Pero y el resto del cuerpo tiene la cabeza así. Mira, vas a flipar con esta. Ya, para rematar, para terminar el vídeo, vas a flipar con esta. Esta con la que más. Miss Do Fire. ¿Qué te, ¿qué te parece? Y aquí sí quiero com comentar un par de cositas. No. Pero qué coño es esto? A ver. A, no a ver, ¿tú estás seguro de que veías las películas antes de hacer los pósters? <risa> yo, oye, que a lo mejor es el final. El final de los créditos, en las cenas Vamos a ver, ¿por qué está Fernando Esteso saliendo <risa> del suelo? ¿Por qué? Bueno, a ver, Fernando Esteso no, según el dibujante, este es Robin Williams y esta que es una mujer es Sally <risa> claro, Robin Williams, Sally Field. Y le está sacando un ojo con la escoba Pierce Brosnan. <risa> eh, bueno, yo sé, el corte del director, vete tú a saber. <risa> Brutal, ¿eh, tío? Esto es maravilloso, a ver, quiero es hacer que... más vídeos de esta sección, es maravilloso. No, es que, es que tú, tú piensas que ves una carátula donde ves a, a, a, a una tía con gafas, ¿vale? Fernando eh, esteso saliendo del suelo. Pero atravesar con una escoba la, la cabeza de un tío. Claro, ¿qué, ¿qué clase de película te piensas que vas a ver? No sé, un brendet o algo así, ¿no? Madre mía, que se nos queda ahí, Straum. Se nos queda, lo perdemos. ¿Con qué? ¿Con cuál, cuál crees que ha sido la ganadora? Esta, clarísimamente. Esta, esta por, más por que cujo. Su, por supuesto, man. la otra son solo fail son solo cosas, pero. Porque es un perro mal dibujado tal, pero, pero es que esto. Es que esto, es que a, aparte es engañoso. O sea. Vamos a ver, más, que Batman, más que Batman, más que Batman. Batman también engañoso. No sé, ni no tengo ni puta idea. No, no sé, Es maravilloso. Tío. Esta sección me ha encantado, Pepi, y espero que a vosotros os haya gustado en casa, a pesar de que casi me ahogo. <risa> vale, y espero que os haya gustado y que, pues si os ha gustado, ya sabéis, poned comentarios, los likes, esas cosas. Porque así seguiremos haciendo partes de esta maravillosa sección. Porque creo que esto es. que esto es digno de, de, de una saga de 20 vídeos. Que porque... 20 vídeos tenemos para 20 vídeos. O sea que si os gusta, ya sabéis. Eh, likes, comentar, suscribirse, esas cosas bonitas. Pepi, ¿algo que decir? Eh, nada más, que, que bueno, eh, yo es que las veo y, y me hace mucha gracia. Y que tú las hayas visto por primera vez, pues mejor todavía. Amigos, pues lo dicho. Si te gustan las portadas extrañas, no te pierdas este vídeo. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.